Cerrados bajo uniones y bajo intersecciones arbitrarias, pues nada más es sacar complemento con respecto a estas dos proposiciones, que son más sencillas de demostrar en ese sentido. Pero yo lo que quiero es que tengan muy en mente o muy presente esta definición de cerrado, ¿no? O sea, se le llama cerrado también porque es cerrado bajo límites, ¿no? Ahora aquí vamos a la siguiente definición que voy a definir conexo, pero acuérdense, o bueno, los que si lo vieron o no, no lo vieron, conexo es una de esas cosas este, curiosas porque se define con su negación. Es como linealmente independiente y linealmente dependiente. Puedes definir uno negando el otro. Aquí lo que vamos a definir es inconexo. Que, bueno, ahí me, me acordé de mi profesor de topología, que dice que no le gusta que usemos disconexo. Entonces, este, también me, este, ¿no? me acordé también por un tesista que tuve que está con él. Justo me recordó eso, porque bueno... Imaginarán que topología yo la llevé en 2007. Hace 15 años que yo llevé topología. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a decir, y bueno, aquí la otra cuestión es que no me no me quiero meter... Este, para, solo Esto nada más considero lo, los que estén un poquito más adentrados. No quiero meterme tanto este, o demás en conceptos que que no voy a usar después, como bueno, que voy a intentar ver cómo darles la vuelta, porque no es el motivo del curso, como lo pueden ser abiertos relativos y cerrados relativos. Entonces, bueno, por eso la definición de inconexo o desconexo puede estar un poquito más larga, ¿no? Entonces decimos que un subconjunto de los complejos es inconexo, si existen dos abiertos de A, tales que la intersección de cada uno con D es no vacía. La intersección entre ellos es vacía. Bueno, o esto puede ser equivalente a pedirle que la intersección de ellos con D sea vacía. Digo, es equivalente en el sentido de que, o sea, no es que este cumpla esto si no se pueden encontrar abiertos, que nos hagan eso, ¿no? Y la otra es que D intersección A unión A1 unión A2 es igual a D. Eso pues también equivale, esta es una de las cosas que se en superior a 1, esto equivale a que si una intersección te da 1, es porque... Lo que te está dando la intersección está contenido en el otro. Es decir, que D está contenido en A1 intersección A2. Lo que quiere decir que sea disconexo es que este conjunto D yo lo puedo partir con A1 y A2. La primera parte lo que está diciendo es que lo estoy partiendo en partes no vacías. Es decir... De cuando lo, lo estoy partiendo con A1, pues es no vacío, ¿no? Cuando lo parto con A2, pues también estoy tomando algo, ¿no? ¿Cuántos elementos estoy tomando? Quién sabe. Pero de que estoy tomando algo, estoy tomando algo, ¿no? Siguiente. Que efectivamente lo estoy partiendo, ¿no? Es decir, que estos cachitos, o sea, A1 y A2 no tienen cosas en común. Y lo último es que lo estoy partiendo en su totalidad. Es decir, que al tomar esta partición, o sea, lo que está haciendo A1 con A2, me está partiendo totalmente D. O sea, porque si yo pego de nuevo los cachitos, tengo todo. Eso es lo que quiere decir, y lo estoy partiendo con dos abiertos. Y bueno, la definición de conexo es que no, se, que no sea un conexo. De hecho, es muy curioso, cuando nos ponemos a estudiar este conexidad, pues para demostrar que algo es conexo, suponemos que es inconexo y llegamos a una contradicción. Digo, el problema es que está dado en un negativo, ¿no? Hay que demostrar que no existe, pero ¿cómo demuestras que algo no existe? Suponiendo que existe, llegando a contradicciones. Pues vamos a dar unos ejemplos, ¿no? La bola es abierta y es conexa, pero no es cerrada. Q es inconexo, no es abierto y tampoco es cerrada. Q no cumple nada. Y el intervalo 0,1 es conexo, es cerrado, pero no es abierto. Y por último, daremos la definición de compacto, ¿no? Digo, K, un subconjunto de los complejos, es compacto si para cualquier familia de abiertos, tal que K está contenido en la unión de esos abiertos, existe un subconjunto finito del conjunto de índices, tal que K sigue estando contenido en la unión. De, de esos abiertos, pero indexado en el conjunto finito. Aquí realmente lo que estamos diciendo, esto se le conoce como una cubierta, lo que estamos diciendo es que toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita, pero no necesitamos meternos más. Y la siguiente definición, que un conjunto sea acotado. Decimos que un conjunto K es acotado si existen un radio y un complejo, noten que este complejo no necesariamente tiene que estar en K, de tal manera que K está contenido en esa bola. Es la definición de acotado. Y bueno, tenemos el resultado de Heine-Borel. Este no es más que Heine-Borel aplicado a los complejos, que dice que un conjunto es compacto si sí, solo si, sí, es K mayúscula, typo. Sí, solo si, sí, K es cerrado y acotado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Sí, no es más que un pequeño repaso. Sobre todo para que en las notas puedan consultar cuando empecemos a definir este diferenciabilidad y meternos a los siguientes temas. ¿No? ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está bien? Sí. Pues es un repaso rápido, ¿no? Entonces, este, lo dejamos aquí por hoy. Este, mañana les da clase Jaime, ¿vale? Tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.